Con el hombre de la grasa, de la guasacaca, a, a través del canal 10 de Telenor, por el canal 310, usted puede vernos en HD, en su cajita Big Box, y a través de las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por nuestro Facebook, por nuestro Instagram. Tenemos el placer de el más conocedor, el gurú de los tenis, el señor Drácula. Drácula, ¿cómo te sientes, hermano? <risa> la verdadera boobie de los tenis. Dime, hermano, ¿cómo te sientes? Gente, eh, bien, ustedes saben, aquí en vivo con la lotería de la leche. Eh, nah, un dominicano con una visión de Villaconsuelo, Lobaldo Basil, dando leche. 17 años sin parar. Todo bien, mi la gente, mi gente Dominicana, Santo Domingo, ¿cómo se sienten todos? Nítido. Drácula, lo primero es. O, ¿Por dónde viene el apodo tuyo de Drácula? Ese es una. Y segundo, ¿cuándo tú empezaste a trabajar esto de los tenis? ¿sabes? ¿Cómo tú empezaste y todo eso? Bueno, hermano. Yo empecé a trabajar esto. Mis inicios fueron, de acuerdo yo, cuando yo estaba en el complejo de los Doyle en, en guerra, cuando yo estaba, cuando yo era prospecto, yo siempre llevaba mi bultico con 10 y 15 pares, y par de guaití y par de, pa de short para el complejo. Y, y ahí me la buscaba bien, como un tigre. Como un tigre tú eras pelotero, de trabajo. Drácula. tú eres pelotero. Sí, yo jugué pelota mi vida entera, tú jugaste de béisbol. Claro, ¿Y, y, qué, y qué pasó que, que, bueno, que te yo Jordan o... me dio contrato el entonces hermano eh, ya en el 2003-2004 yo entro yo entro en lo que es Mercado de la Pulga en el 12 de Jaina ahí fue cuando el empieza de Price que así se llamaba mi compañía ya en Santo Domingo se desarrolló y nos dimos conocer ahí o contó, yo andaba siempre ready red y con mi nueve encima, ¿tú me entiendes? Y nunca, nunca, nunca pasó nada, el amor y el cariño del pueblo siempre me respaldó, eh, porque en ese entonces, hermano, yo andaba con mi camioneta, mi guau, mi, mi, una Toyota, yo me acuerdo que tenía una, una, una, una, una, una Toyota, Toyota Siena 2000, ah. 2001 por ahí, 2002, nuevecita. Y siempre lo comienzo, todo siempre, el, la proyección de una compañía depende de, de, de, de qué tan exitoso sea el comienzo y, y, y, y las raíces. Y, y fue de abajo, brother, en verdad, ¿tú me entiendes? Fue de abajo, gracias a Dios, mi familia siempre me lo dio todo. un empresario exitoso, conocido como Chuma, la elegancia, uno de los primeros importadores de madera del país de Madera de Cabo, en Villa Consuelo, Manuel Almanzar, Guachupa, Los Beatos, ese era el entorno mío, eso yo siempre tuve el manejo de, del menudo y del billete desde pequeño, ya nada me impresionaba cuando yo tenía mi edad, mi madre también fue una comerciante exitosa, eh, y tú sabes, gracias a Dios, mis padres me dieron una buena enseñanza, mi papá me mandó para pa, pa Cali, en Texas, en el 2000. 2002 yo fui a college en Texas con una con una beca gracias a mi, a mi segundo padre Luis Homero Lajara y a la familia Lajara yo me fui con mi roommate Luis Lajara para allá y brother en verdad ¿Qué fueron creciste unos fueron unos comienzos claro. hermosos sí cuáles fueron tus primeros tenis Dracula? que tú dijiste yo cambié los primeros tenis original que yo compré que tú te recuerdas. Bueno, mi primer tenido, yo, yo tengo uso de razón que, que, que mi, mi, tú sabes, que, que yo asimilo con mucha exactitud, fueron los breath Fall en el, en el 89, 89, 90 por ahí, que me lo compró mi tío, me acuerdo yo. Y mi papá tenía un buen amigo que se llamaba que se llama Kyle que era bien amigo del de, de, de, de ex cantautor Frankie Rui, que estuvieron presos juntos. Uh -huh. Y él siempre iba con la grasa nueva para el barrio, tú sabes, uh -huh. y siempre me llevaba a los míos. Pero sí, ya yo entonces, a los cinco años, yo estaba representando el país en Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Dale okay. tú allá, eh, Brito. Ok. No. ¿Tú ya estabas representando en, en, en Puerto Rico? Tú? Ya yo estaba allá en Puerto Rico a los cinco años. Ya yo estaba allá en Puerto Rico, hermano. Y... Y qué te digo, ya, ya Román Vargas ya andaba en el mundo a los cinco años, en el 90. Yo estaba, mi primer viaje fue en el 90. Fui y representé el país en, en Guaynabo, Puerto Rico. Me acuerdo yo que Larry Yankee, Playero, era que estaba rompiendo en ese entonces, ¿tú me entiendes? Y Pico sí también, tú sabes. Wow. Ya yo tengo ya tres décadas ya de vida pues, y, y, y, y no sé, y lo, la, le la leche que le daban a uno en esos tiempos, como que te seamos inteligente, porque yo me acuerdo en el 90 de lo que, de lo que estaba pasando, ¿tú me entiendes? So, eso fue un país... Por, ¿Por tú desde el principio tuviste una colección con los grandes desde los 90 hasta ahora? siempre Sí, fue del... afortunado, sí, siempre, siempre... Mi papá siempre me decía, rodeate de lo grande y tú serás grande. ¿Tú me entiendes eso? Wow. Humildemente siempre, yo me acuerdo yo que en el 92 me enfrenté a un gran pelotero eh, de Puerto Rico que fue, si no me equivoco, yo me enfrenté cuando tenía 7, 8 años a... Wow, se me olvida el nombre, pero fue Grande Liga. Ahora mismo no lo tengo, me quería, uh -huh. me quería acordar. Pero duró 17 años la Grande Liga y jugamos juntos. Eh, se retiró bien temprano. Era, ya Nosotros siempre nos representábamos porque la liga de nosotros, de béisbol, desde lo... Desde, mi equipo era de 7 a 10 años, pero nos enfrentábamos a jugadores que tenían 11 años, 10 años, 12 años. Y tú sabes, y yo siempre sacaba cabeza por el país. Yo en ese entonces jugaba en una liga que se llamaba eh, Guillermo la Sport, Villa Consuelo, en el play de la normal. Entrenaba okay. mucho con Damaso Marte, que era pitcher de, de, de, Seattle, de los Seattle Mariners. Uh -huh. Y por ahí empecé, hermano, y empecé la pasión con los tenis a mi temprana edad. Ya a los 10 años yo tenía una colección de 40, 50 pares de tenis, fila. O sea, a los 10 años tú tenías Drácula... Más de 50 para tenía, a los tenis. Sí, a los 10 años ya wow. yo vivía en el Sánchez Luperón, 37 oeste número 9, el segundo barrio, el segundo eh, ensanche, que era el ensanche de la media clase. Era el ensanche que era el, el que, el que estaba bien en un barrio marginal como yo, que nací en Villa Consuelo, ya se buscaba un, un ensanche, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Que era eh, en Sancho Sama, Sánchez Luperón y por ahí María Seba, y por ahí ya mi papá compró una casa, cada uno tenía uno, nuestra propia habitación. Y yo tenía mis 50 pares, tenía ahí fila, reboot, tenía mis mi, mi Cummers, los Denny Roman Cummers. Eh, yo era bien fanático también de Pippen, tenía todos los Pippen. Ya en el 96, bro, ya Chicago Bull era el equipo, sí. la franquicia. Era lo más, así como se vio en el documental de Last Dance. Uh -huh. Last Dance uh -huh. ya, el que andaba con algo de Chicago, toda la novia que yo me daba era siempre mierda, mi señor, y yo ¡Ah, me <risa> claro. andaba Entonces, cuando tú llegas a Drácula, a, a, a Nueva York, y ya tú piensas en hacer tu propia tienda, eh, o comienzas a vender penny, ¿cómo tú inicias allá en Nueva York? Porque o sea que aquí no es igual que allá, o sea, que las cosas son un poquito diferentes. Claro, claro, claro. Pero en ese entonces allá ya, ya cuando ya yo soy un poquito más adolescente, que tengo ya 16 años, yo empiezo en el, en, el, en el género dominicano fui uno de los propulsores del género abrí mi primera tienda allá iba a Tóxico iba lápiz, mi hermano Goriboa eh, Joa, el poeta el León iba mucho Cherocha Mozart, el género la, lo mismo que yo planteé aquí ya yo lo había plantado allí en Santo Domingo del 2003 al 2009 fuera este que, le, que le pone los tenis a los muchachos iniciando el género. Iniciando el género, sí, hermano. Hay una tienda que se llamaba Ellen Pinter Price en la Pedro Livio con Duarte, que ahí frenaba, ahí frenaba a todo el mundo, ahí va todo el mundo, ahí se hizo video. Si tú puedes ver, el primer video prácticamente que se hizo en el país HD, en el género dominicano, que se, se asimilaba, es un video que yo gasté, me acuerdo, yo, 150 mil pesos en el 2005 fue Melmapura de Guariboa. Me acuerdo yo, tú me entiendes. So, ya he, llego aquí oficialmente como comerciante, porque tengo ya aquí mucho tiempo, ya tengo ya en Estados Unidos aproximadamente casi 28 años viajando. Llego ya aquí, eh, mi tío Camilo era el que siempre me guardaba mi tenis. Eh, yo me quedaba con él ahí, la 171 en Argo. Y ya aquí yo tenía mi colección respetable y respetable, entonces me traslado un poquito más porque yo inicio mi, claro. mi, mi venta de, de, de, de sneakers aquí en el 2000 en el 2000 en el 2002 cuando yo estaba en college, en Texas okay. yo jugaba béisbol ya ahí yo venía aquí a Nueva York me llevaba 10, 15 pares y se lo vendía ya a los morenos, los baquebolistas se lo vendía por 50, 60, 70 dólares por encima de lo que yo lo compraba entonces so, ya okay. yo hacía un capitalcito ya de 3 mil dólares en un mes Mantienen. en ese entonces que el dólar estaba 16 a 17, que no era mucho la diferencia. Llego allá al país, establezco mi tienda, me establecí por 5 o 6 años, cierro mi tienda, vengo para, para atrás, para New Jersey en el 2009, oficialmente, hasta hoy en día. Hermano, ya la retro historia, retro, Just Retro PR que fue mi primera tienda en Puerto Rico, Retro Kicks, la, la, la grande de Patterson. El warehouse, el famoso warehouse con el green carpet, con la alfombra verde que ahí, tú sabes, ahí todas las celebridades que yo nunca en mi vida pensaba que iba a conocer, como, como, me acuerdo. Yo vi la foto tuya con calle. Con, eso fue con el aeropuerto, pero me acuerdo yo cuando, cuando la primera vez, tú me entiendes, que ya va un arcángel. ¡Wow! que ya el Cángel ya tiene una carrera de casi 10 años, sólida, que llega al Warehouse. Yo digo, wow, pues esto de verdad, y me hace una compra grandísima. Y por ahí empezó hasta que llegue el día antes de eso, que yo conozco a Jay-Z. El primero, el primero tuyo entonces famoso eh, internacional fue el Cángel, que visitó tu tienda. Bueno, el primero sí. El, primero, el primer artista internacional de ese calibre que yo conocí en el 2010. 2009-2010 fue Arcángel. Eso es correcto. Cuando estaban okay. bien pegados los fue pases. Ok. Entonces luego tú conociste a JC. No. Arcángel okay. me llegó por la foto con JC. Ok. Ahora le dice, wow, ¿y quién es okay. ese dominicano que le vende a JC? ¿No me entiendes? So, esa fue una foto histórica. Eh, sí, no más valga para ser. Y hermano, y... En verdad fue... Fue algo que marcó mi vida y marcó mi entorno porque ya todo cambió, brother. Ya yo tenía la facilidad de venderte un tenis en dos mil dólares como si nada. Y tú sabes, eso era una venta prácticamente de un fin de semana en mi tienda en ese entonces en Santo Domingo. Eso ya muchas cosas cambiaron, ya el estatus mío personal, de mi vida personal cambió. O sea, ya, eh, ya mi rose regularmente con un Jay-Z un Kanye, un Steve un, un Emory john figura pública que yo veía en la televisión un Cameron, un Jim Jones eh, un Osuna eh, un Manuel o sea. un y ya eran, eran, eran no, no veían y plantaban una conversación de una hora una hora y media, salían, no comían, no era algo normal, ¿No ¿entiende? hasta que llega eh, Just Retros en Puerto Rico ya yo rompo barrera. ¿sabes? Primera tienda urbana en Puerto Rico de ese nivel en el 2014 yo abrí la tienda en Puerto Rico. Y brother, ya yo tuve la oportunidad, yo he vendido, ya he tenido clientes que me han gastado un millón de dólares en tenis. ¿Tú me entiendes? Que yo todavía wow, digo wow. ¿Tú me entiendes? Wow. Robinson Cano que tiene todavía el estampo en la compañía. Verácula, ¿cuáles han sido los clientes tuyos internacionales, famosos, deportistas, no sé si urbanos, que más te han gastado dinero a ti? Robinson Gano. Robinson Gano es uno. ¿Cuál David, David Ortiz. David Ortiz, es mi papi. Osuna. Uf, Osuna, el negrito claro. Sech. Dari Yankee. Y Dari Yankee. Ya, Yankee. Más, ya con esos cinco. Ah, no, Lance Stevenson, que para los Pacers el que le volvió loco a Lebron. Uh -huh. y, fuera de, y fuera de de Deportista, de, de de Steve Stout, que me gastó también un mes, casi 300 mil pesos. Y no, bro, en verdad, tú sabes, eh, yo me acuerdo que yo le, yo le, yo inicié la colección de Robinson Cano, que es uno de los coleccionistas que nadie conoce. Más asesino que hay en este mundo sobrepasa los dos mil pares de tenis, pero dos mil pares de laja, de grasa. La tip por igual, que la primera vez que me conoció me compró como 150 pares de tenis el mismo día. que Eso fue una foto histórica, yo en su casa. Y así, hermano, no, no tú sabes, este, hemos trabajado representando a la padre, representando el país. Ya veo no, no. que hay tiendas que están llevando tenis caro. Mi hermano Carlos Butique tiene la tiene estampa y representa el país. Por todo lo alto, eh, Carlos Bustín Villamella, que yo fue una de las personas que, que yo, cuando mm. empecé el negocio, ya tenía 10 años de, de, de carrera, 10, 15 años vendiendo tenis, tú no entiendes, de mi hermano Carlos. Claro. Y Tato Tenis, eh, Difo, eh, son gente eh, que yo vi en mi comienzo en Santo Domingo, República Dominicana, donde yo soy. ¿Y, no? y seguimos entrando, dando leche 17 años después el tiempo pasa, yo tenía 17 años cuando vendí mi primer par de tenis y ya 17 aquí, años tenías tú tenía wow. 17 años de edad y cuando abrí mi primera tienda tenía 18 años de edad Me mencionaste la, la cantidad de que una persona te ha comprado, pero ¿cuál ha sido el tenis que tú has tenido, que tú has vendido más caro? ¿cuál ha sido el tenis más caro que tú has vendido? bueno hermano, yo tengo algo por aquí que eh, el tenis que me cambió mi forma originalmente de yo de yo ver el tenis que ya yo le, ya yo le empecé ya a dormir con él a sobarlo con <ríe> el tenis en el 2013 2014 que fue el, el Nike Yeezy Kanye West filmado por Kanye West que lo vendí en 18 mil dólares 18 mil dólares valió ese sí costó el mismo yo tuve tres pares de tenis, tengo dos, eh, firmados por él. Eh, vendí 18 mil dólares, me acuerdo yo que yo dije, oh no, pero con, con, con cinco pares más que yo venda así, le compro la casa a mi mamá. Y así mismo fue, así eh, opté por buscar pieza de colección. Robinson Canó me gastó, me acuerdo yo, por un solo par 15 mil dólares. Y, y así. Eh, biológicamente, como digo uh -huh. yo en mi lenguaje, uh -huh. con cinco pares de tenis, yo recaudé 110 mil dólares y le compré la primera casa mía. Que yo digo, tengo una casa en, a mi madre en Santo Domingo, tú me entiendes, en el 2013, no, no. con cinco pares de tenis, hermano, tú me entiendes. Una cosa que wow. todavía que, estamos y hablando man. de pues entonces 6 millones de pesos, estamos hablando que yo digo, wow. Entonces, Dracula, ¿cómo era o cómo es que a veces llegan tenis tan exclusivos que los peloteos, los, los basquetbolistas lo quieren y, y te llegan, te, llamaba, te llegaban esas exclusivas a ti directamente? Y tú decías. Bueno, hermano, muchas relaciones. Yo siempre he sido fanático del básquetbol. Eh, opté por, por ir a los juegos de estrella aquí desde el 2012, ya 7, 8 años consecutivos. Bueno, sin contar esto, porque no hay NBA hasta ahora. O, eh, bueno, sí, contando esto, porque yo vine de Chicago. Ocho años consecutivos yendo a la NBA, a los all de la NBA, muchas relaciones. Conocido a muchos coleccionistas en el mundo. Me topo con un coleccionista, eh, un gran amigo mío, que ya tenemos ocho años de amistad, que tiene una conexión con, con, un, con un gran vaquebolista que se llama Mike Bibby. Jugó con mi hermano Francisco García okay. y a través de él empiezo a, a conseguir piezas tenis. Que, que tú me entiendes que yo digo, wow, como esto que estoy viendo aquí, yo te lo voy a enseñar. Ok, que fue la segunda edición de Kanye West que fue, se llaman los Jasper Louis Vuitton, Que fue cuando Kanye West era diseñador para Louis Vuitton, le hizo este tenis. Jasper ahí, ahí adentro dice. By, by Kanye West. No me acuerdo que yo compré ese tenis en mil dólares, cotaba, y de una vez lo vendí como en $3,500. Hoy en día el tenis cuesta 15 mil dólares ocho años después, o no, el año después. Wow. Porque fue una, una, una edición limitada, mira. Edición limitada, y por ahí opté, opté por seguir en esa línea. Porque yo entendía que ese era el puente para yo llegar a grandes celebridades, a grandes clientes, uh -huh. a otro mundo. Tengo uno de mis mejores clientes que se llama Jamie Foxx, que es, saben, ¿ustedes saben quién es Jamie Foxx? Sí, actor, el actor. El actor. actor eh, reconocido, con un resumen de respeto. Para, para, que, para, que para que la gente se acuerde, eh, fue el que hizo el papel de Ray Charles en la película que él ganó un Oscar. Y la, de, y la película, y hizo también la película de, de Last Damage con, con, con otra persona ah, también rápido, que conocí, sí. con, con ¿quién fue con, con Astro Damage? fue con.. ¿Brito, ¿con ¿quién fue que hizo el Jamie Foxx con Astro Damage? Con el actor con cómo es, con, con, con el que hace Misión Imposible, ¿cómo es? Oh, tú estás hablando de, de Tom Cruise. Tom Cruise, perfecto. Tom Cruise, Tom Cruise. Sí, que tendré el honor de estar en la premier de la of Damage III en el 2022. Y nada, hermano, eh, puedo darme el lujo y darles el legado a mis hijas que, que tengo clientes de Hollywood, clientes de la NBA, clientes de la NFL. Tengo una clientela amplia en la NFL también, dando por OBJ. Que jugaba por los Giants, que está aquí mismo, aquí a cinco minutos de mi casa. Tengo clientes de, de, de la NHL, de la NHL, eh, también del hockey, que son violentos. Okay. Y, y una ah, pregunta, Drácula. Tú que eres tan pro promovedor de, de los tenis Jordan también. Tú no has llegado a, a tener un enlace con Jordan, o tú sabes, has ido a tu tienda, o Michael Jordan. No, tú sabes, mira que lo que pasa, lo que pasa es que eh, cuando tú empiezas tu carrera, porque esto ha sido mi carrera de los de, de, de sneakers, uh -huh. tú optas por diferentes opciones. Tú puedes ser una tienda exclusiva como ATT, que hay okay. muchos dueños de, de ATT, son discos igual que en el Chicken, y así sucesivamente. Uh -huh. Yo opté por ser independiente de yo conseguir mi producto a mano de suplidores que tienen cuenta con la con Nike, con Jordan. Eh, a mano de coleccionista para tú tener una cuenta directa con Jordan, tú tienes que dejar que Jordan se encarguen de, de suministrar tu tienda ellos te mandan eh, Jordan sin que son los Jordan que usan Carmelo Anthony Duan Wayne y no son muy, Jordan muy populares que okay. no tienen mucha demanda y como yo opté por la crema por tenis exclusivo que nada más hacen 10 mil pares tengo que ser free agent y opté por esa línea. Ya cuando vi, ya eh, ok, ya cuando vi la diferente faceta del de, de, uh -huh. de punto de vista de cada negocio, opté por la reventa de los calzados, comprar un calzado okay. a su precio regular o al precio que mi suplidor me lo provee y venderlo yo al precio que yo considere que lo puedo vender. Prácticamente el 90% de los tenis que yo tengo en mi posesión, en uh -huh. mi almacén, en mi tienda, suben de valor, no bajan de valor. So, yo puedo cerrar mi tienda por tres años y cuando la abra es una mina de oro. So, por eso, okay, eh, por comprárselo directo a suplidores eh, que lo adquieren de Nike, me lo venden a un precio a mí, ¿me entiendes? pero yo no tengo compromiso porque cuando tú... Ese zapato vale 100 dólares, un ejemplo, para ser un ejemplo. Uh -huh. Pero la reventa de este zapato es de 2.000 dólares hoy en día. Yo lo compro oh, a okay. un precio que me lo da mi suplidor y lo revendo al precio del mercado o al precio que ya eh, la empresa RetroKicks, que es una empresa establecida aquí por casi 10 uh -huh. años, o Drácula, lo considere como se pueden vender, como Back to the Future, que lo enseñé en mi entrevista con la NBA. O preparé. sea, que tú puedes... Okay. Mira, Es este este, este un zapato que ha sido bien famoso Porque es este un zapato que yo le llamo el Royal Ramble Porque es este un zapato que yo he guerreado Con sí, prácticamente siete diferentes oponentes Del género urbano, del género urbano de Puerto Rico Sí, hubo un inconveniente Porque sabes que nosotros somos del Cibao Hubo un inconveniente con, con, don con nuestro, nuestro don Miguel porque él tenía... ¿Por qué fue? ¿Fue porque él cargaba ese tenis o él cargaba una imitación de ese tenis? No, el inconveniente empezó, tú me entiendes, porque mucha gente lo taguearon, el zapato no era auténtico, este que lo otro. Me taguearon a mí, yo uh -huh. en esos tiempos estaba a fuego con todo. Bueno, específicamente puse un video antes de ayer que fue en esos tiempos cuando yo estaba, tú sabes, estableciendo mi... Tú eres tú, Drácula, tú... Tú eras el, que, el tipo de reloj ahora, el tipo que está chequeando los reloj ahora, tú eras en ese tiempo. Ese el era que yo en tiempos tiempos. Tiempos, entiendes, entonces los tenis no eran auténticos en esos tiempos. ¿Por qué tú dejaste de, de hacer eso, Drácula? ¿Ah? ¿Por qué tú dejaste de hacer eso, de estar evaluando tenis que te, te mandaron? No, hermano, porque es que ya yo estoy en otras facetas de mi vida, ya en esos tiempos, tú me entiendes, yo tengo ya cinco compañías, diferentes compañías no tengo el tiempo para evaluar no tengo el tiempo para tú sabes porque hay mucha controversia tú te, hey, tú te tú, cómo te digo eso es como un cocuyuela que cocuyuela ya nadie le tira cocuyuela tiene ya le no eh, tira tiene, tiene ya su, su cinturón de, de de macho man y de y de ya veneno nadie se mete con él así mismo, esto, yo me establecí nadie se mete conmigo entonces, eso eh, es es eh, eh, un eh, pueblo claro entonces, el, el tenis que cagaba Don Miguelo, que fue en el programa que lo divirtió con Mochi, no era original, era una réplica. No era auténtico, a mi entender, tú me entiendes. Eh, yo traté de, de asesorarlo, tú sabes, porque seguro se lo vendieron sin él darse cuenta. Y por ahí empezó, por ahí empezó todo y hubo una guerra que, que eso era tú para allá y yo para acá, que Carlos, que es el otro. Y hermano, que a los foques, lo, Santiago Matías se metió. Eh, hasta Santiago Matías, los foques que hicimos la pases hace como un año cuando fue a su programa. Y hermano, y por ahí ya se da a conocer el personaje Drácula. Ya en Santo Domingo, mi país, los que no me conocían, me conocieron. En Puerto Rico tuve también guerra con Kendo Capone. <risa> eh, Tuve varias guerras, bro por los tenis, mm. yo defendiendo mi, mi patrimonio, de mi legado, de mi, de mi sneaker, ¿tú me entiendes? No, no te Y ¿Quién era que tenía los tenis maduros? Y así me establecí, seguí, guerrillé, luché hasta llegar a donde he hoy, gracias a Dios, gracias a mi familia, ¿tú me entiendes? Y seguimos. Pero Drácula. En el pasado, eso son buenas. <risa> en años, el pasado. Claro. Entonces, ¿y tu socio DJ Lobo? ¿Todavía siguen siendo amigos, socios? Mi hermano, eh, mi hermano, no estoy... solo, Tenemos una página. Que la estamos tratando de. estamos Tú sabes, todos los días combatiendo lo que se llaman los scammers, que hay muchos en este país. Eh, una página que se llama Sharp of Kicks, que algún día va a ser una página que va a representar el mundo de los sneakers. Estamos buscando siempre la alternativa, un mejor servicio al cliente y todo. Y Lobo, ahora mismo, uno de los DJs más auténticos y uno de los DJs más sólidos que hay en este país. Mi hermano DJ Lobo, activo conmigo del 2010. Y fue uno Drácula. de mis clientes que más me gastaban, para que tú lo sepas. Yo, Lobo, mm. toda la semana me gastaba mil, dos mil, tres mil dólares en ten. Toda la semana. Wow. Para que lo sepa. Hasta Drácula, sepa. entonces, hace poco eh, o antes de la pandemia, eh, se escuchó que tú cerraste la tienda. ¿Cuál fue el motivo? Eso bueno. fue correcto. Eso fue una visión, un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño dos días antes de cerrar la tienda de que algo no iba a salir bien, no sé, me levanté como con un nudo en la garganta uh -huh. y como que llamé llamé a mis empleados o llamé a mí al, al manager, a mi, al sicario mío victorino, a él, y le dije, uh -huh. la tienda vamos a cerrar. Y resulta que una semana después se paraliza el mundo. Soy uh -huh. también a mí como que yo soy Notre Dame. Sí, pues aquí no cogieron esa de que, de que tú no me vas a pagar la renta, porque aquí hay que pagar su renta como sea. Aquí claro, no claro. esa de que tú ves, no, el que aquí en este país, el que tiene un negocio para un landlord significa que tú tienes ese dinero guardado en el banco, que tú no tienes que vender ni nada. Yo, gracias a Dios, tuve esa visión, se la atiende, hermano, y hoy establecemos una compañía que es la primera compañía cibernética que te vende tu tenis en bibola como decimos nosotros. Ahora me invito a Entonces, eh, sí, eso, es, es, eso te, iba, te iba a preguntar, Drácula. Entonces, el concepto de la leche. Ahí también lo eso que es el capitán Háblame de la compañía. De eso. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? Bueno, hermano, un día yo estaba bebiendo un galón de leche. Eh, mi leche láctea, que yo siempre me bebo por la mañana para que los huesos tengan fortaleza. Y se me ocurrió la idea de que como eh, como yo se la puedo poner cómoda a un cliente para que en vez de gastar dos mil dólares por un tenis que sueña y anhela tener un tenis como este que cuesta hoy en día cinco mil, seis mil dólares, lo pueda tener con 10 dólares en ese entonces que era la rifa uh -huh. que yo hacía hace un año y uh -huh. se me ocurrió una idea y yo digo, ven acá, y por qué y veo unos tickets y yo siempre lo tengo guardado ahí para, no sé, para pa cualquier evento. Y yo digo, ¿y por qué yo no hago una rifa como esa rifa de la Lotería Nacional así? En una tómbola. Pongo 15, 20 nombres, saco un ganador y ese ganador se gana un ten. Y lo anuncio en Instagram ese día. Me 500 comentarios de una vez. Y la hago dos horas después cuando me llego a la tienda y la vuelta se va a virar. La vuelta se va wow. a virar de que tuve que quedarme como hasta la una de la mañana, ese día en la tienda, rifando, rifamos como 10 pares de tenis. Le cogí el gusto, le cogí el gusto. La plataforma que yo utilizo hoy en día, Cash App Zell, no estaban preparadas para ese bombardeo de 10 dólares. So me, me cierran mi cuenta de Cash App, no tengo cómo recibir el dinero, soparo el proyecto dos meses, de, hace dos meses que reinicio el proyecto otra vez abril 18 uh -huh. me comunico con Cash App y Consejo le explico el proyecto mío, le explico la magnitud de cómo puede ser todo me aprueban el proyecto y hoy en día ya hemos rifado casi 1100 pares de tenis en dos meses. En una noche ¿cuánto tú haces? O sea, ¿cu ¿Cuántos boletos tú vendes en una noche? En una noche promedio de boletos se están vendiendo aproximadamente entre 200 a 350 boletos todas las noches. Pero ya la rifa no son a 10 dólares, ya la rifa rifas la establecimos a 35 dólares. Ok. Entonces, eh, Drácula, ha cambiado el negocio, eres una persona que sabe cómo pararte, sabe cómo visualizar tu negocio y todo eso. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tú tienes pensado luego que pase la pandemia? ¿Cómo la, lo que tú tienes? En, en la, la, la lotería de la leche, hermano. Mi tienda ya a Closer for Goods, como decimos aquí, ya yo la cerré definitivamente, ya no esperen en tiendas de o de, de, de Drácula, de ninguna de mi compañía 17 años establecido con tienda de La Pulga, el 12 de Jaina, mi, mi primera tienda oficial de, de Gorra en el país, que fue New Era, New Era King's. En la ¿Tú, la, tú lado, se, me, me preguntaron que por qué tú estás promocionando tanto los Supreme. Bueno, hermano, tengo un Voy a hacer, estas son cosas que todavía no las puedo anunciar, pero prácticamente okay. estoy de mano con, con mi hermano, uno de los CEO de Supreme. So, tenemos unos okay. proyectos que el mundo lo va a entender y que el mundo va a ser partícipe en un mes, un mes y medio. Voy a hacer un anuncio que va a cambiar la cultura latinoamericana y la cultura americana completa. Supreme. Tengo piezas supreme que nadie la tiene, como esta que tú está viendo atrás de mí, esta Carpe supreme. So por, okay. por mi ambición y por y por mi interés a pieza exótica, eh, mi, mi pero, te, pero te sigan pidiendo tenis, Drácula, tus amigos, los, los proteos No, no, no, El negocio, mi, el negocio ha incrementado un 300% ahora mismo. Nunca okay. he estado en una situación de que eh, tenga algo. Tú sabes, porque en la tienda uno espera que los clientes lleguen para uno venderle. cliente? El cliente espera que el vendedor claro. llegue. Cada vez que nosotros activamos el live, la dotería de la leche, un promedio de 50, 100 personas, jugadores, diarios, okay. clientes, y se van sumando. Y que se sepa que tengo mi Instagram, mi cuenta okay. de Instagram, la tengo, esta oficial mía, la de LBP. Uh -huh. La tengo, no puedo conectarme yo directo. Tengo que conectar la Lotería de la Leche para yo conectarme. So, eh, tengo una segunda página que la Lotería de la Leche. Y tengo, tenemos una clientela ahí de 300, 400, 500 gente diario que están en sintonía. Eh, brother, ahora mismo estamos presenciando una revolución de cómo tú adquirir tenis. Ya no es igual oh. que antes, que tú vas online y lo compras. Ahora invito tú tienes el chance de cómo ganarte un par de tenis como este, que vale 2 mil dólares en el mercado por solo 35 dólares. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Tú tienes el chance de cómo ganarte una rifa que vamos a hacer ya en una semana, lo Back to the Future. Uh -huh. ¿Cómo ganarte ese tenis? Con 100 dólares. Un tenis que vale 20 mil dólares hoy en día. ¿Tú me entiendes? Y así sucesivamente, el proyecto ha gustado tanto que ya me han solicitado para rifar Pedro, Bulldogs, Carlos Hey, Rolex, prenda hasta casa. ¿Cómo <risa> no, eh, tu historia es sumamente interesante. Como un deportista, pasó a ser un empresario exitoso en el mundo del tenis. Con, y... con mucha alta y baja. Claro, alta, claro. Alta y, baja. y no, el como año, todo, como tocando ser humano. Año, sí, por el año pasado fue el peor año en negocio aquí en este país para mí, porque Jordan claro. tuvo. Un déficit, Michael Jordan estaba vendiendo mucho, muchos yeah, aumento, mío. aumento después ah, del las, oh, de las No, no, no, la, El precio de mira, la mayoría de Jordan, un ejemplo, este Jordan yo lo no tenía uh -huh. en mi página. Si tú entrabas hace dos meses, ese Jordan yo lo tenía en 170 dólares. Tú sabes cómo se vende hoy en día, 450 dólares. Aumentó Era mucho $1. después del documental. Jordan, después del, del documental, le enseñó a la competencia, porque él le llaman de six Ring, porque él tuvo ese anillo Jordan apretó de una manera, hermano, que a, que todos los artículos de Jordan, que gracias a Dios yo poseo, aumentaron un 300, 400 por ciento su valor. te Estoy hablando de cualquier Jordan, el más sencillo, que costaba 50 dólares, de cuesta de 500. ¿Cuál es cuatro, más caro 100? ahora mismo de los Jordan ahora mismo, el más caro de los Jordan? No, hay Jordan que cuestan hasta 100 mil dólares. Se, se wow. subió uno que, que Dre lo compró en 150 mil los otros días. Eh, yo digo un chino eh, disculpa de que fue un Jordan uno, que fue el Jordan más caro que se ha vendido. Cien mil dólares. No, no, no, disculpa. Cuatro. ¿en cuánto fue que se vendió Brito el Jordan? No, cuatrocientos mil y pico de pesos. No se vendió un ten. Se vendió en Jordan 1 en 500 mil dólares, hace como, como un mes. Wow. So, Yo, ya, eh, Jordan, Jordan, Solo. ahora mismo, rompió, rompió barrer, hermano. Jordan, y con las colaboraciones que le ha hecho con Travis k con Off-White. Tú me entiendes, como este Jordan, que costaba 700 dólares, hoy cuesta 2 mil dólares. Wow. Y este igual, costaba mil, hoy cuesta 5 mil. Tú me entiendes, eso? Todo aumentó, hermano. La mejor manera que yo le puedo decir a mis fanáticos y a todos los que puede, van a ver en esta entrevista, bro, todos los logros míos, todas las cosas que yo he adquirido, todas las cosas que yo soñé en algún entonces, yo lo he hecho con mis tenis. ¿Cómo? Compro el tenis el día que salgan, guárdelo, déle un año, dos años, y ahora mismo, la forma mía de ver las cosas es... Lo mismo que hace un arquitecto construyendo su casa o un negocio. Tú guardas 100 pares de tenis de estos que costaban 160 dólares y hoy cuestan 5 mil. A mí, estamos hablando de un profit margin de 4,840 mil dólares. A mí, ahora me invito un cliente como yo, tú vienes con 100 pares de eso a 4 mil pesos yo te lo compro todo. Todo, dámelo todo. ¿Cuánto es? 400 mil dólares y el producto te costó solamente 100 pares son 16 mil dólares no estamos hablando de un margen de ganancia que en ningún que en ninguna forma en el mundo tú te lo vas a ganar claro, claro, a ver, no hay forma razón. de que tú compre un producto en 16 mil dólares y lo venda en 400 mil en, en un año después do, un año y medio después ¿entiendes? entonces esta es mi manera de cómo yo trazar y cumplir y mi, estos son mis ahorros mis ten. No, no, y, y, y de manera honrada y y, así, y de manera honrada, seria, no, mucho trabajo. Y eso, es lo que va, y eso es lo que vale de un dominicano que se ha esforzado a trabajar aquí y también trabajar por el país. Drácula, es un millón de gracias. Sabemos que tú tienes tus ocupaciones. Eh, dije, tengo que darle entrevista a Drácula porque el tipo tiene una práctica de, de los amantes de su vida, de su de la forma que trabajaba interesantísima y más que él es un experto en, en, en la línea de, de sneaker y de tenis y todo eso. Eso es así, hermano. Y pronto venimos, tú sabes que hubo un banco que me inspiró mucho a mí en mi tiempo que estuve en el país, uh -huh. que fue eh, el Banco Central, que mi primeros ahorros uh -huh. yo me acuerdo cuando yo puse un, un, que puse un dinerito ahí a plazo fijo y me producía. Venimos pronto con una plataforma de, en vez de tú salvar dinero, salva tus tenis. Ok. Se te paga mensual por eso. Bueno, algo que va a cambiar el mundo. Eso, eso que tenis, tenis colección Tenis que valen de colección Que tú lo puedes guardar y guardar tu dinero Eso es así hermano, porque si tú tienes entendido Tú vas al banco central Tú pones 15, 20 mil dólares Y te dan un interés por eso ¿Correcto, no verdad? Claro so, Nosotros Exacto. venimos con esa misma Con, con esa misma eh, Prácticamente con algo similar Pero con la grasa, con la leche Con la guasacaca caca Y así estamos hermano Gracias por tu tiempo. Gracias, la Drácula. Entrevista. Gracias. De... No, de verdad, yo lo disfruté muchísimo. Sé que la gente lo va a disfrutar en televisión y también en las redes sociales. Así que nada, ¿cómo te pueden buscar, eh, Drácula, para cuando vayan para el concurso de la leche y todo eso? Bueno, hermano, ahora me meto la página que está trending y está, vi y está viral por eh, dos meses. Es eh, la Lotería de la Leche. Mi Instagram oficial es uh, LMP8519 LMP y el Instagram de la tienda de la tienda que ya es virtual, son dos, uh -huh. Retro Kicks NJ en Shop Retro Kicks, que esa es la compañía mía de mi hermano el Lobo. Gracias por todo. Gracias. Ya. Gracias por ti, Drácula, de verdad, por esta entrevista. Hermano, mi respeto para el Mi respeto para, para uh Consuelo. Gracias. Gracias. Gracias.